Pues muchas gracias a los medios por acompañarnos eh, a este acto de presentación del programa de autoprotección de Castilla y León, eh, que bueno celebraremos con distintos actos y con esta previa visita de los medios al, a uno de los instrumentos para este plan, que es este vehículo eh, que tenemos detrás, que va a haber dos vehículos iguales que este. a ver El plan de autoprotección eh, es un ambicioso plan que pretende lo siguiente, vivimos en una sociedad de riesgos, eh, riesgos individuales, riesgos colectivos, eventos catastróficos, algo que bueno pues eh, parece que no va a ir a menos, porque en definitiva eh, las circunstancias climatológicas, eh, meteorológicas eh, permiten pronosticar que las cosas pueden ir a peor. Lo hemos tenido el año pasado, los gravísimos incendios forestales que tuvo España, que tuvo Europa y que tuvo especialmente eh, Castilla-León. Y, y bueno nosotros hemos desarrollado un importante sistema de protección civil, enmarcado en el Sistema Nacional de Protección Civil, con numerosos recursos, el Centro de Coordinación de Emergencias, la Sala del 112, los distintos profesionales y voluntarios que están al servicio de este Centro de Coordinación de Emergencias y de la gestión de las emergencias, bomberos, policías, voluntarios, distintos tipos de, de, de, de profesionales, repito, que están al servicio de estas emergencias, carreteras, bien, eso es cierto que es, da tranquilidad a la ciudadanía, no hace mucho presentábamos el balance del 112 anual, y hablamos de esos más de 950.000 llamadas, de esos eh, 300 y pico mil incidentes que se habían abierto, en los cuales siempre ha habido la respuesta pública y la respuesta de los sistemas eh, con la cooperación de todas las administraciones, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la local, junto con el voluntariado. Pero eh, la normativa nacional y la normativa autonómica establece que hay un agente más en la protección civil, que es la propia ciudadanía, que es la autoprotección porque esas normas, tanto la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como la Ley Autonómica de Protección Ciudadana establece una obligación para el ciudadano y es que tiene que tener conocimientos y recursos sobre cómo reaccionar para evitar riesgos y para cuando se produce el riesgo y se materialice eh, tener un pronóstico adecuado eh, para superar ese riesgo sin daño para las personas, sin daño para los bienes, sin daños para el entorno y para la colectividad. Ese Autoprotección, ese concepto de autoprotección no está desarrollado. Hasta ahora hemos desarrollado eh, la labor de las administraciones públicas, pero lo que nosotros pretendemos es que para la mejor protección del ciudadano, además de estar pendiente y de tener todos los recursos públicos que los tiene, tiene también que tener las capacidades, los conocimientos y las actitudes necesarias para poder saber qué riesgos hay saber prevenirlos y saber eh, reaccionar ante la materialización de ese riesgo. Y eso es el plan de autoprotección de Castilla y León, un plan que aprobamos la Junta de Castilla y León en acuerdo del Consejo de Gobierno en noviembre del año 21 y que durante el año 22 hemos estado desarrollando y configurando el programa que desarrolla ese plan. Y que en este año 2023 comienza su ejecución, realmente el 1 de marzo, eh, mañana, comienza su ejecución con las primeras actividades, coincidiendo además con el año internacional de la autoprotección, porque es una preocupación no solo de Castilla y León, no solo de la normativa nacional, sino de la normativa en general, lo que pretendemos con, con este plan es eh, actuar en tres grupos de interés. Primero, el más importante que es el ciudadano, eh, que el ciudadano conozca cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, cómo puede prevenirlos y, prácticamente repito, y cómo puede reaccionar ante su materialización. Y lo que queremos es que al ciudadano se le vaya a, a informar, a formar y a instruir. Es decir, no que venga aquí a Valladolid a informarse. Para ello hemos configurado, para esta primera pata de este plan, que es la atención al ciudadano, hemos configurado un sistema móvil de información, formación e instrucción. ...un sistema móvil compuesto por dos unidades móviles... ...que son dos trailers, como el que tenemos aquí detrás... Eh, ...absolutamente equipado con todos los parámetros necesarios... ...con monitores e instructores que están aquí a mi derecha... ...a la izquierda de todos ustedes especializados... ...que van a hacer esas labores de formación de información... ...y cómo se va a hacer, se va a hacer yendo con ese eh, vehículo a los pueblos a 375 eh, pueblos que son los pueblos y villas de más de 500 habitantes de Castilla y León donde se concentra por lo tanto la mayor masa crítica de posibles ciudadanos eh, que están interesados y que tienen que estar interesados en esa formación iremos a estos 375 pueblos a través de un programa que está perfectamente identificado en la página web que se ha abierto que es autoprotección punto eh, ahí está la relación de los distintos municipios que se van a visitar y cuánto y desde luego siempre eh, se dará publicidad a través de distintas notas de prensa de las visitas que se vayan haciendo en las nueve provincias de Castilla y León. Este primer programa va a durar desde el 1 de marzo hasta finales de noviembre donde vamos a hacer esas visitas de formación a 375 municipios donde vamos a pedir en la jornada que vamos a realizar a continuación la colaboración de los alcaldes, de las alcaldesas, eh, por supuesto va a estar con colaborando también la federación regional de municipios y provincias en su desarrollo y también por supuesto la consejería de educación y aquí tenemos al director general de innovación eh, donde vamos a eh, dirigirnos especialmente a las personas más vulnerables que son las personas con algún tipo de, de discapacidad o capacidad diferenciada a las personas mayores y a los eh, más jóvenes que por tanto eh, además tienen una gran capacidad una gran capacidad de aprendizaje y además de transmitir el aprendizaje en su ámbito familiar y, y en su entorno eso va a ser la primera parte de ese programa que, repito, empieza mañana con la primera visita. El vehículo va a estar en Zamora, capital, donde va a empezar las primeras jornadas de formación. Y así seguirá hasta terminar eh, en Segovia, en un polo de Segovia, en, a finales de noviembre de este, de este mismo año. Eh, la enseñanza va a ser una enseñanza... Eh, muy innovadora, es decir, hacerlo desde el divertimento, desde el desenfado, desde utilizando recursos eh, formativos y de información eh, novedosos para que sea atractivo y agradable eh, para las personas que lo van a recibir. No se trata de ir allí a dar unas clases magistrales, eh, formales, sino a eh, in, hacer inmersión de la, de la ciudadanía, divirtiéndose con la, con la experiencia, por lo tanto, para que llegue más fácilmente a, a las personas. Y, de hecho, en la presentación que vamos a hacer luego, en el salón de actos de la feria, pues va a haber una presentación desenfadada porque pretendemos llegar amablemente a la ciudadanía, ir a su casa y además hacerlo de forma amable y bien, y bien presentada. Esa es la primera parte del programa. Eh, la segunda parte del programa, eh, esa, esa primera parte es la que va a ser en el año 2023 y que, repito, empieza mañana. La segunda parte es buscar eh, a los agentes económicos y a los agentes y organizaciones que realizan actividades que pueden suponer riesgos, eh, esos riesgos que tratamos de prevenir. Eso nos va a ocupar a partir de el año que viene y una última parte el de los agentes facilitadores, es decir vamos a trabajar también con todos los servicios de asistencia ciudadana que forman parte de los recursos que tiene el sistema de emergencias de Castilla y León para también, eh, junto con las administraciones locales completar ese programa, ese plan de autoprotección el plan es un plan financiado por los fondos REAE europeos donde se presentó a Europa el programa les pareció un programa muy satisfactorio, muy indicado y por lo tanto se ha financiado con más de 3 millones de euros, eh, millones 106.000 euros eh, que permiten, por lo tanto, poner los recursos eh, personales, de instructores, la organización y los recursos materiales al servicio de esta, de, esta, de esta actuación. El programa tiene un carácter muy rural, queremos llevar la autoprotección a nuestros pueblos, hacer unos municipios resilientes, esa palabra tan moderna que en definitiva es estar más preparados y resistentes ante estas adversidades. Es un programa, por lo tanto, que lo que pretendemos es que desde la sencillez, desde la claridad, desde la, la forma amena de trasladar esos mensajes, cuando la ciudadanía baje de ese, de ese, de ese tráiler, eh, no solo haya reaccionado eh, interiorizando esos conceptos y mensajes, sino además que los ponga en práctica y que esté más preparado, por lo tanto, para eh, reaccionar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, sería, el objetivo ideal es que de, esas, eh, de esos tres, más de 300.000, eh, 322.000 incidentes de protección civil que hubo el año pasado, pues quizá con una buena autoprotección serían muchos menos. Y además con un pronóstico más favorable eh, de posibles daños a personas individuales, colectivos, a bienes y al entorno, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es el objetivo que pretendemos: eh, sumar a la protección de Castilla y León mediante esos comportamientos individuales que la suma de todos ellos. ...hacen que el comportamiento colectivo sea más resiliente ante eh, ese riesgo que se materializa en un evento eh, catastrófico. Además con una, un aspecto importante con el que termino que es el de la solidaridad. Es que el comportamiento individual lo que hace es beneficiar no solo a la persona que lo adopta sino al conjunto de la colectividad a su entorno y por lo tanto hacer una labor eh, en común, eh, social eh, que es indudablemente la forma más adecuada y más generosa de colaborar eh, con la seguridad pública en, en Castilla y, León. y bueno, sin más, agradecer a los medios porque para nosotros los medios soy es, eh, uno de los instrumentos más importantes, que es el altavoz para hacer llegar a los municipios, a la ciudadanía, eh, la, los lugares donde vamos a ir y motivar a, la, a las personas eh, de todo tipo, está abierto a todas las personas, aunque focalicemos especialmente en personas con capacidades diferenciadas, personas mayores o, o los jóvenes, está abierto a todas las personas que tengan interés en autoformarse en esa eh, protección. Eh, en la sesión que vamos a tener ahí va a haber una representación de todo esto que estamos hablando, va a haber una representación de, de ...de policías, de bomberos, eh, de municipios... ...alcaldes, alcaldesas, de responsables de protección civil... Eh, ...que forman parte de toda esa estructura... ...que va a hacer y que hace que Castilla y León... ...sea una comunidad eh, cada vez más segura. Y la web donde está toda la información... ...incluidos los municipios, los ayuntamientos... ...los pueblos donde vamos a ir... ...es protexil.com, porque este programa... ...tiene un nombre, una, una marca, que es Protexil... ...esta que está aquí a la derecha, la que está ahí atrás... Y la, y la página web es www.protectil.com.